Buenas noches y bienvenidas una vez más a un nuevo programa de Rojo y Negro. Esta noche hablaremos del tercer sector y la importación que tiene actualmente nuestra sociedad. Para, para hablar de ello, hoy tenemos con nosotras en plato a David Jiménez, trabajador de Cruz Roja y delegado de CGT. Buenas noches, David. Buenas noches. También tenemos a María Isabel Calvo, trabajadora del servicio de, de ayuda a domicilio y delegada de CGT. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por motivos de seguridad en el plató, como ya sabéis, estaremos por videoconferencia con Gloria Patricia Giraldo, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza, y también con Natalia Luño, ex trabajadora de residencias de la tercera edad. También contaremos con una entrevista a David Rodríguez, del Sindicat de Enseñamiento de Barcelona. Recordad que podéis participar con el hashtag RNTV Tercer Sector. Para presentar el tema vamos a ver el vídeo que nos han preparado nuestras compañeras. El Tercer Sector es aquella parcela de la economía compuesta fundamentalmente por entidades sin ánimo de lucro, que prestan servicios tales como teleasistencia, ayuda a domicilio, recursos residenciales, centros de día, mediación social, acompañamientos, etc. Las personas trabajadoras, consideradas gastos por las entidades que constituyen eso que se conoce como tercer sector, arrastran años de precariedad, protagonizados por esos pliegos en los que se compite por ver quién contrata a la persona de manera más barata y en peores condiciones. La entidad que precariza más el servicio es la que termina obteniéndolo. El capitalismo ha conseguido que las ONG se gestionen igual que se gestionan bancos. Los segundos cuentan clientes y cuánto dinero tiene cada uno. Las primeras cuentan pobres y cada año hay que atender a más. Y para ello tienen que ser menos trabajando. El 3% de las personas asalariadas forman parte del tercer sector, que representa un 1,45% del Producto Interior Bruto. Se estima que los ingresos en 2019 fueron de 16.583 millones de euros. De toda la financiación que reciben estas entidades, sin ánimo de lucro, el 41% procede del sector público, el 26% de empresas privadas y el 33% de fondos propios. Además, es un sector muy feminizado, ya que el 70% de las personas que trabajan en él son mujeres. Esto es debido a la fuerte presencia de trabajos de cuidados y servicios sociosanitarios, sectores más precarios y con peores condiciones salariales. A pesar de esta fuerte presencia de las mujeres como asalariadas comprobamos que los órganos de gobierno principalmente están ocupados por hombres. Las mujeres soportan en su mayoría condiciones laborales precarias, jornadas parciales, jornadas reducidas, mayores tareas de intervención directa, dificultades para conciliar, contratos de duración determinada. El capitalismo vuelve a hacer malabarismos con la igualdad y aquí, donde las mujeres tienen más presencia numérica, están infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad. Más del 50% de las personas asalariadas de estas ONG trabaja con un contrato a tiempo parcial, muy por encima de la media del Estado español, que es de un 14%. El número de personas no contratadas, es decir, el voluntariado, ha aumentado y el número de organizaciones que no tienen ningún contratado se sitúa en el 37,6%, cuando en 2010 era del 14%. Y aquellas organizaciones con menos de 5 personas contratadas ha ido creciendo del 34,5% en 2008 al 45,7% en la actualidad. Uno de los rasgos característicos de este sector es la contratación de personas con discapacidad, principalmente por los beneficios fiscales que les proporciona dicha contratación. Actualmente el 29,2% de las ONG cuentan con alguna persona discapacitada en la plantilla. Las personas que carpetan mano y con el chaleco del color que corresponda a la ONG de turno para la que trabajen tienen como misión captar personas socias bajo la lluvia, el sol, el frío, el calor y siempre exigiéndoles grandes sonrisas. Personas que cobran por objetivos. Es decir, si no consiguen personas que aporten, no cobran, pero el trabajo de difusión y publicidad de la entidad lo realizan igualmente. Muchas gracias, compañeras. Eh, David, ¿qué es el sector, de, el tercer sector? ¿Por qué motivo algo que debería ser público, que además se financia con dinero público, está en manos privadas? Bueno, el tercer sector, como bien ha dicho el vídeo, pues es un conglomerado de entidades eh, privadas, en principio con cierta acción social, pero que sí que se financian en parte por un, una parte privada, una parte de socios propios y una parte del de, de, de Estado. ¿no? El problema que nos encontramos con este tipo de entidades es que al final fluctúan un poco entre ambos, entre ambos terrenos. Por lo tanto, reciben financiación pública y por lo tanto supone una externalización de un servicio que bien podría dar eh, la administración pública competente, abaratando costes en la gran mayoría de las veces, porque suelen salir a concurso. Y luego, por otro lado, hay entidades privadas que también están entrando en este sector. Eh, por lo tanto, al final entran también en competencia y por lo tanto se mercantiliza, Entrando en competencia también eh, pues el, el precio de los salarios, etc. Por lo tanto, la administración pública acaba seleccionando normalmente aquella que le resulte eh, más competente. Y, y es un poco, un poco eso, viene a ser el, el tercer sector a grandes rasgos. Luego, si queréis, eh, luego imagino que vamos a ir eh, desgranando cada, cada aspecto. Eh, María Isabel, eh, el hecho de que se esté gestionando por el tercer sector la ayuda a domicilio mediante empresas privadas, ¿que ¿esto va en detrimento en el servicio que se le presta a las personas? Sí, indudablemente es así, porque eh, al estar siempre subrogados al mejor postor por los pliegos de condiciones, por mucho que se le quiera dar valor a los usuarios que lo tienen, por supuesto que lo tienen, al final no dejan de ser clientes. Y lo que interesa es que tú realices el servicio, da igual las condiciones, pero lo importante es realizar el servicio y que no des ninguna queja. Con lo cual, claro que salen dañados, claro que sí, siempre. Eh, David, ¿cuál crees que es el motivo de la presencia de tantas empresas y las, las asociaciones ligadas a la empresa católica? Bueno, yo creo que hay una parte histórica también ¿no? de, de, como se ha entendido siempre, la ayuda al prójimo, ¿no? la caridad desde, desde un enfoque, bueno, eran, eran cuestiones del alma, eran cuestiones más de, satis, de, de, de solo inventar a través de, de un dono, ¿no? de, una, de una caridad. Y yo creo que históricamente también en, en los países, sobre todo mediterráneos, porque si te vas a países fuera de, de en, en Europa es difícil que encuentres intervención ...tan grande de, del tercer sector dentro de la propia, del propio país. Normalmente suelen ser cooperaciones internacionales y demás... ...que también son discutibles y que también se pueden debatir... ...pero no tanto dentro de, de, del, del entorno. ¿no? En Suecia se sorprendían un poco cuando ven que España... ...tiene tantos proyectos de, de Roja que es la entidad en la que yo trabajo... ...dentro de la propia, de, del propio país eso sorprende entonces tiene que ver también vincula mucho en cómo entendemos los países mediterráneos el cuidado ¿no? que se vincula mucho a la familia y por lo tanto no se vincula para nada a un elemento social o de estado y se deja eh, a, a manos un poco privadas a manos más bien privadas a manos eh, familiares y claro las familias muchas veces no, no son capaces de sustentar todo ese ese cuidado y cuando no tienes ese ese cuidado familiar estás solo ¿no? y históricamente quien solventaba eso era la la Iglesia Católica. El problema es que nos encontramos con eso y que nos encontramos con trabajadores y trabajadores que, trabajadores y trabajadores que trabajan en la, en la Iglesia Católica es eh, que también implica una visión ideológica o religiosa de la propia intervención y eso a veces genera también eh, ciertas disyuntivas eh, profesionales. ¿Estamos confundiendo en este caso servicios públicos con caridad? Sí, eh, a ver, es que los servicios públicos también tienen su, ¿no? bueno, desde, desde CGT ¿no? y desde el anarquismo veíamos un poco que quién lo tiene, la, la iglesia o lo tiene el Estado, ¿no? y quizá bueno, entendemos que debería ser un elemento más eh, colectivo ¿no? y de la propia sociedad organizada, cosa que es verdad que estamos a, a mucho tiempo y que desde, desde el planteamiento de los estados de bienestar pues se plantea un modelo que, que, que sí que está ocupado por, por el Estado y ahora privatizado por otras entidades y que se sustenta sobre la Iglesia, pero que a día de hoy no creo que se sustente solo sobre la Iglesia. Se sustenta principalmente la Iglesia en entidades privadas como las del tercer sector, en entidades privadas con sí, con carácter de, con ánimo de lucro y en, en alguna medida también sobre el Estado. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria para ver nuestro pueblecito de ruesta. Uh -huh. Ahora vamos a conectar con Gloria Patricia Giraldo, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza. Buenas noches, Gloria. Buenas noches. Eh, Gloria, el hecho de que este sea un sector feminizado, ¿contribuye a que tenga unas condiciones laborales más precarias? Efectivamente, el hecho de ser un sector en el que prácticamente todas las personas empleadas somos mujeres, Estamos hablando que un 97% somos mujeres empleadas del hogar y un 3% son hombres. Entonces esto da a que, o contribuye a las malas condiciones que colaboran y a que a las leyes sigan sin, ser, sin reconocernos todos los derechos. Pero no esto es solo, también influye el que es un sector en el que los trabajos que realizamos, como las tareas domésticas y los cuidados, han sido y son asignados a las mujeres y también la presencia de muchas mujeres migradas, que, que es un porcentaje muy alto con situación administrativa irregular. Esto da lugar a muchos abusos también. Y otro aspecto que influye es que estos trabajos se hacen dentro de las casas donde no se entra a una inspección y todo queda oculto e invisible. ¿En qué crees que se deberían mejorar estas condiciones? Pues para nosotros visibilizar y poner en valor estos trabajos, reconocerlos y repartir de otra manera, tiene que haber una voluntad política por parte del gobierno e instituciones. Y para reconocerlos todos los derechos, también asumir la parte que les toca en resolver las necesidades de cuidado de todas las personas. ¿Crees que el gobierno está tomando alguna iniciativa para mejorar vuestras condiciones laborales? Pues el gobierno no tiene buenas palabras, pero todo, todo reconoce que estos trabajos son... Es, ah, perdón. Eh, el gobierno tiene buenas palabras todos reconocen que estos trabajos son esenciales. Eh, lo hemos visto por, por que ahora acabamos de pasarlo, de la pandemia, que para, en el sector del trabajo de, del hogar hemos sido como esenciales, pero no hay una mejora en las condiciones y esto lo, lo hemos vuelto a ver y siempre actualmente donde una vez más lo volvemos a estar viendo, y siempre estamos eh, quedando en la cola de, de cualquier sector siempre estamos por debajo o sea que no hay no, no vemos ninguno, ninguna mejora, empezando que siempre estamos en la, eh, pidiendo la ratificación del convenio de la OIT la, el 189 y el, el Estado español no nos da ninguna respuesta y también eh, de las situaciones que necesitamos es que la seguridad social reconozca nuestro sector como, como, como el sector que se merece de cuidados y que tenga los mismos derechos como cualquier sector de trabajo. Y en cuanto a salud laboral, ¿está reconocida alguna enfermedad por vuestro trabajo? Nada. Eh, siempre nuestro sector, por todos desde todos los puntos de vista, estamos pues como en un sector muy precario. Eh, siempre reconocemos que trabajar en una casa eh, hay muchos accidentes, por ejemplo, de cortes, de caídas y de malas posturas también porque a veces tenemos que hacer mucho peso con los abuelos. Y todo esto recae en nuestra salud, pero no hay ninguna, ningún apoyo de, de tener una, una atención por, por, por esto de, de, de los, ¿qué se me fue? Perdón. No, no tenemos ningún apoyo con la salud. Siempre estamos en, en caída bajo… Sí, no, perdona, pero me he bloqueado un poco. ¿Estáis organizadas de alguna forma para reivindicar vuestros derechos? Sí, estamos muy organizadas y esto ha dado a, a que estemos más empoderadas y, y nos apoyemos mutuamente porque no solo en Zaragoza, sino a nivel nacional, vemos que es un problema de todas las trabajadoras del hogar que estamos en, en riesgo, o sea, eh, como mujeres somos las más vulnerables y por, por, la, por no tener los mismos derechos de cualquier trabajador siempre estamos como en una situación más precaria. ¿Y cuáles han sido vuestras últimas reivindicaciones? Nuestras últimas reivindicaciones es eh, tener el derecho al paro eh, cambiar el régimen especial que tenemos, que este no nos permite este derecho, mm, tener más apoyo de las entidades gubernamentales y de cualquier institución política también y particular, y también de, de que sea, se termine el, el, el trabajo de interna, que para nosotros es un trabajo que que la, la mujer está más precaria porque está en una situación casi de, de, de esclavitud. Vale, pues muchas gracias eh, Gloria ah. por estar esta noche con nosotros y por contarnos tu experiencia. Ah. Gracias a vosotros. Bueno, eh, las compañeras de Rojo y Negro TV han estado en Bar de Barcelona, han estado entrevistando a David Rodríguez, militante, militante del sector social de Sindicat de Enseñamiento de Barcelona. La realidad de nuestro sector es extremadamente precaria y tiene su origen a finales de los 90, a principio de, del siglo XXI. Cuando se llevó a cabo un desarrollo de, de todo el sistema de protección social, pero se llevó a cabo eh, paralelamente a una privatización masiva de todos los servicios. El punto de inflexión fue en el año 2008, eh, con la aprobación del Convenio de Acción Social de Cataluña, que es el que se aplica mayoritariamente en nuestro sector. Empezamos a reunirnos porque toda la negociación se había llevado a espaldas de, de todo el sector, no sabíamos exactamente lo que iba a pasar y todas las informaciones que salían indicaban que iba a ser bastante más negativo. Se trataba de unificar el sector de tal manera que todo el mundo. Eh, se igualara, pero a la baja. Como UGT y comisiones actúan como actúan, no había manera de, de, de conseguir información y empezamos a organizarnos a partir del grupo de personas que estábamos en CGT, constituyéndonos así en una especie de alternativa a, al oficialismo sindical que, que promovían los, los negociadores. Eh, y desde el principio, además, lo que planteamos fue una doble lucha, porque, bueno, por la peculiaridad de nuestro sector, eh, pensamos que se tiene que actuar en dos ámbitos, el ámbito social y el sindical, que va en paralelo. El social es el, el dignificar los trabajos en los que estamos, eh, el servicio que prestamos, las condiciones de vida de la gente con la que atendemos y también las condiciones laborales de las personas que estamos allí, que va en paralelo. Porque si tú no tienes unas condiciones dignas de trabajo, lo que no tendrás es una plantilla estable que pueda trabajar de manera continuada y eficaz con las personas a las que atendemos. Eh, a partir de ahí, bueno, empezamos a, a organizarnos dentro del sector de, social de CGT Enseñamen. Y empezamos a contactar con, con más gente de otros movimientos sociales que se nos fue sumando, organizándose en torno a, a CGT básicamente, y, y a ponernos en contacto con gente de todo el territorio de Cataluña y últimamente también con gente de, del resto del Estado. Otra de las, de las circunstancias que, que nos preocupa sobremanera y que además es una característica bastante particular, supongo que de otros territorios, pero de Cataluña particularmente, es que se ha convertido en un negocio esto, un negocio en el cual las condiciones de, de vida, incluso de algunas personas con las que trabajamos, porque también trabajamos en residencias, en centros de acogida y demás, vienen condicionadas por la titularidad de, de la, la empresa o de la administración que gestiona el servicio. Una vez incorporado todo el concepto este de, de sector social como, como negocio unas pocas empresas, el problema también con el que nos encontramos es que las supuestas entidades sociales que trabajan en nuestro ámbito no son tales. En sus patronatos encontramos eh, políticos, banqueros, eh, empresarios de todo tipo, es decir, eh, gente que lo que utiliza es esto para lavar su imagen o cosas peores. En casos de, de, de pura y dura corrupción, corrupción porque una vez privatizas algo… Eh, la administración pública que privatiza la gestión se lava por completo las manos, no supervisa hacia dónde va el dinero, que ese dinero público llegue realmente a las personas para las cuales está destinado y nos encontramos cosas como eh, empresas que, como no pueden tener ánimo de lucro, crean empresas paralelas que se alquilan a sí mismos edificios para realizar las actividades con precios muy por encima del, del precio de mercado y de esa manera desvían parte del dinero para obtener beneficios. Claro, todo esto si se produce dentro del ámbito público, supone una cascada de emisiones y un escándalo espectacular. Pero como sucede con empresas privadas, da igual que luego detrás haya patronatos con políticos y empresarios y demás, que todo el mundo se lava las manos y queda en absoluta impunidad. Yo creo que está habiendo ahora mismo una polémica sobre cómo eh, se puede llegar a transformar todo esto y me parecería un error eh, fiarlo todo a la, a, la, digamos, a la discusión política, es decir, eh, sí que entiendo que al final acaba siendo un gestor político el que toma las decisiones, pero si la presión la hacemos a través de alianzas políticas o pactos políticos, eh, lo que estamos es supeditando nuestra libertad de actuación a los intereses de otros organismos. Lo hemos estado discutiendo bastante y la verdad es que la acción a nivel sindical creemos que es la que tiene que presionar y, y hacer de acicate para que todo esto cambie. Como alternativa, ¿qué modelo de protección social proponéis? Hombre, en primer lugar, uno que ponga eh, la economía al servicio de la gente y no al revés. Lo que tenemos ahora mismo bien claro es que el problema se llama capitalismo. Es un modelo que, que actúa a todos los niveles de, de, de la estructura social y que es el que genera las desigualdades, la falta de oportunidades… ...y todo aquello sobre lo que pretendemos actuar... O sea, ...estamos un poco ya cansados de actuar sobre las consecuencias... Y de, que, ...y de que no haya manera de romper este círculo... ...por el cual hay gente que lleva generaciones... ...siendo asistida por los sistemas de protección... ...y no hemos conseguido solucionar absolutamente nada... ...claro, esto es fácil enunciarlo... ...pero es complicado de llevar a cabo... ...estamos trabajando ahora mismo en modelos... ...sobre lo que más avanzado tenemos es uno de... de del, ...del sistema de protección a la infancia en, en riesgo... ...aquí en Cataluña y el problema que tenemos después es que no hay manera de hacer llegar a quien tiene las, la, los poderes para sacar esto adelante, este tipo de modelos, porque ya tienen su, su negocio en realidad montado y son modelos, los vigentes, que han desarrollado gente que se fija únicamente en la economía o bien que solo se fijan los intereses políticos. Muchas gracias compañeras por vuestro esfuerzo. Eh, María Isabel, eh, nos ha comentado Gloria antes las enfermedades que padecen en su sector y en vuestro caso, tampoco hay enfermedades reconocidas, ¿verdad? No, no tenemos ninguna enfermedad reconocida y, a ver, está muy mal que no esté reconocido, pero es normal porque nadie evalúa nuestro puesto de trabajo. La protección, o sea, la ley de prevención de riesgo laboral eh, no... Entramos en un tema un poco escabroso, por el tema de la, de la privacidad de datos de los usuarios, ¿no? que si no puedes entrar en el domicilio para evaluar el puesto, que si hay camas muy bajitas y, y se creen lo que te están diciendo porque hasta que piden una visita y pueden entrar en el domicilio, claro, porque estamos en un domicilio privado, aunque sea en ese momento mi puesto de trabajo, es un domicilio privado, entonces eh, no tenemos ninguna enfermedad. Luego entra el, te la, el tema de que cuando vas a la mutua, ...te intentan dar la vuelta para que no sea un accidente laboral... ...o sea que o ya, tienes, eh, ya venías con ese dolor de casa... ...o por la edad, que ya entramos muchas en una edad un poco tal... ...pues eh, te intentan decir que claro, reuma, ...pues vamos a tener todos y todas... Eh, ...esto no te puede entrar por accidente laboral... ...porque claro, puedes tener algo en las cervicales... ...o en las lumbares... ...y entonces es muy difícil... ...no podemos olvidarnos de que la Mutua es otra empresa que paga la, nuestra empresa, en este caso, ¿no? Entonces es están a su favor, por decirlo de alguna manera. O sea, tienes que ir con la cabeza debajo del brazo para que en realidad te, te hagan caso. O sea, algo muy, muy, muy que salte a la vista, ¿no?, que de verdad ya ha sido un accidente laboral, porque les dices que ha sido hacer un levantamiento o un cambio postural o varias transferencias y que te has hecho daño y te dicen que... No, hombre, eso tú no te has dado cuenta, pero te has levantado así esta mañana. <risa> o sea, es, es, es muy triste, ¿eh? es muy triste, porque eh, los movimientos que hacemos son siempre los mismos, para levantar a una persona son movimientos repetitivos, mecánicos, y el impacto que recibimos en nuestro cuerpo es brutal, porque no quiero dejar pasar por alto el que sepáis que en los domicilios son casas humildes como las de todos y no están accesibles. Puede haber una bañera súper alta o puede haber una cama muy bajita. Y claro, somos grúas humanas. y ¿No habría ningún otro método para poder evaluar las enfermedades que podríais desarrollar por ese trabajo? Pues debería de haberlo. Hay varias cosas que tienen los sindicatos que se debería de evaluar, pero es muy difícil, o sea, eh, lo que es la ayuda a domicilio es totalmente invisible, porque los, las personas en situación de dependencia son invisibles, si ellos son invisibles, nosotras lo vamos a seguir siendo siempre, pero sí, sí que hay, lo que pasa es que bueno, pues, para las mutuas, como te digo, siguen siendo empresas que no van a morder la mano del que les da de comer. Eh, David. ¿Crees que ayudaría a la profesionalización del tercer sector a la mejora de las condiciones laborales y de los servicios que se dan? Bueno, depende. Eh, el profesionalizarlo no tiene por qué implicar una mejora, porque vemos un montón de sectores profesionalizados que son precarios. Sí que puede ayudar a visibilizar determinadas áreas de, de intervención. Luego también depende. El, el problema que tiene el tercer sector es que es muy amplio, y, y no está coordinado, obviamente. O sea, son pequeños sectores de, dentro de distintas áreas y tienen realidades muy diferentes. Entonces, ¿ayudaría la profesionalización en sectores de, relacionados con el cuidado? Pues quizás no tanto la profesionalización, sino la reconoc la, el reconocimiento como una profesión con su marco legal y con sus garantías como bien planteaba la compañera. No tanto el profesionalizar por profesionalizar. En otros sectores, como puede ser el, sectores que estén más ligados al voluntariado, pues no tiene por qué, porque el voluntariado puede ejercer una, una tarea igual de buena que un profesional. Quiero decir, no es vanagloriar la profesionalización. Lo que hay que garantizar son los derechos laborales, los derechos de las personas que están ejerciendo y las garantías de, de las personas que, que lo están haciendo. Por lo tanto, no sé si profesionalizarlo Habría que escuchar también las voces de las personas de cada sector y las luchas que están haciendo cada compañía y cada compañero. Imagino que es, el, es uno de los grandes retos que, que tiene el tercer sector, que es amplio y que son muchas luchas y son muchas voces. Eh, por lo tanto, no, no, no sería tan categórico en, en el tema de, de la profesionalización, sino más en, en los derechos laborales o en los derechos de las personas que lo ejercen. Eh, María Isabel, ¿a quién crees que le puede interesar que se confunda el servicio de ayuda, de, de ayuda a domicilio con el de empleadas del hogar? Pues al primero que le interesa es a la empresa, porque si no fuera así harían algo para que esto cambiara. Eh, en mi caso yo trabajo para la Comunidad de Madrid, yo trabajo con personas ya con, con un grado otorgado de dependencia y también ellos como institución deben de dejar muy claro los pliegos de condiciones eh, para qué estamos cuáles son nuestras funciones, porque aunque los usuarios tienen firmado un contrato con las empresas en el que lo ponen muy clarito, cuando tú llegas a un servicio y lo que quieren es que les prestes un servicio de limpieza en su totalidad del tiempo o en menos de la totalidad del tiempo que limpias y que te marches porque les están molestando, está claro que esa persona no es una persona dependiente, no te necesita, con lo cual es un fraude, con lo cual si yo callo contribuyo a ese fraude y no podemos olvidar ni dejar pasar por alto que a día de hoy están muriendo más de 100 personas en el ámbito español, esperando una evalu eh, evaluación para que les den un grado o ya lo tienen pero todavía no se lo han dado. Entonces, el llegar a un domicilio y que te digan que hagas otras funciones que no son las tuyas, está claro que a qué le favorece. Es, es un... Ese, ese es el gran cáncer que tiene la ayuda a domicilio, el no explicar bien las cosas. Esto es como cuando pasa algo en el gobierno o pasa algo muy grande, la tele te lo está anunciando constantemente para que te enteres. Ahora, como no quieren que te, que te enteres de algo, también te lo evitan. Pues esto es lo mismo. Por muy claro que esté puesto en el contrato de los usuarios y por muy claro que venga especificado, como no haya campañas, como no haya información buena y veraz, tanto por parte de la institución como por parte de la empresa, a menos que al, al domicilio al que vayamos a atender a ese día sean personas de verdad en situación de dependencia, te quieren para que les limpies la casa. ¿Y qué podéis hacer vosotras en esa situación? Pues estamos luchando para que eso no ocurra, pero claro, sigue ocurriendo, necesitamos que nos echen una mano, porque yo cuando llego a un domicilio y me piden competencias que no son las mías, y yo llamo, el equipo de coordinación ¿Qué te dice? Haz lo que puedas. A nadie les interesa, a nosotras tampoco, que den de baja los servicios, porque nos quedaríamos sin trabajo. Entonces, claro, haz lo que puedas, es limpia y calla. Y no, es que es imposible que se pueda sujetar así. Eh, David, ¿en qué medida la falta de regulación concreta en cada una de las actividades del tercer sector contribuye a tener unas condiciones laborales precarias? Bueno, yo creo que el, el, parte del problema no es tanto la regulación, o sea, la falta de regulación como la que hay. Eh, o sea, no es algo, a veces no es una carencia, en ocasiones sí, pero en, en, en otras muchas ocasiones es algo buscado. Es decir, la legislación permite eh, que determinadas empresas que no cumplan determinados requisitos entren a, a generar determinados servicios. Eh, se busca cierta precarización porque sale mucho más económica y más rentable el problema es que muchos de, de, de las necesidades que dan, eh, dan servicio estos, estas empresas ni siquiera nacen de un, de un motor real de transformación o de un análisis real de, de la situación. Es más una necesidad de cubrir el servicio que la administración de turno eh, desea cubrir, porque considera que hay determinadas necesidades o simplemente porque considera que obviamente hay ciertos nichos eh, que tiene que cubrir pero no responden a motores ideológicos o de transformación o de cambio, muchas veces simplemente responden a, a necesidades eh, eh, más bien detectadas o ni siquiera, o más bien partidistas incluso. Por lo tanto, eh, conviene intervenir en el sector de niños y niñas, pues saco a concurso determinada, determinado pliego y por lo tanto las empresas pueden optar y valoro determinados ítems. Por más es que la legislación actual permite ese tipo de, de acciones, obviamente cuanto más cubiertas y volvemos un poco a lo de antes estén las compañeras y compañeros que estamos trabajando en esto y la legislación sea eh, mayor sobre todo también que se puedan dar con mayor facilidad ciertos eh, convenios colectivos o convenios de empresa eh, favorecerá también aquí es, es algo importante a, a destacar es la dificultad que tenemos en el sindicato de movilizar el sector social y esto es algo que, que complejiza mucho el conseguir esas conquistas eh, legales de algún modo eh, la persona que se dedica al sector social eh, por, dos, por dos motivos principalmente en, en, el primero porque considera que ya está haciendo una labor social por lo tanto también cuesta a veces eh, posicionarse fuera de él porque ya entiendo que mi propia labor implica un, un, un movimiento y, y luego también hay una hay una falta de, de cierta cultura, entiendo que esto se extienda muchos, a muchos sectores, hay, hay falta de cultura de solidaridad entre compañeras y el hecho de que el tercer sector esté muy desgranado hace que muchas veces una, una, una trabajadora que a lo mejor esté en el ámbito de educación no sienta suyo el problema de una compañera que está en, en una situación de asistencia a domicilio o de otra compañera que está en un tema medioambiental o en un tema de educación o de sanidad cuando somos mucho, una red muy, muy, muy grande, que si sí, entendemos que formamos parte del, del mismo tejido eh, y ganaríamos mucha más fuerza para conseguir ese, ese tipo de, de luchas, yo creo. ¿Y qué es lo que se tiene en cuenta para favorecer unas empresas sobre otras? Bueno, pues mucho la mayor parte de las veces es económico Por lo tanto, cuanto más pagas a tus trabajadoras o cuanto más trabajadores y trabajadoras tengas, más carosales. Entonces es verdad que uno de los criterios que se suele tener, y la mayor de las veces que los concursos que se ganan, son por el, por el tema económico. No se tiene en cuenta un criterio de los objetivos, o de transformación, o de empoderamiento, o de la orientación hacia la vulnerabilidad. Nada de esos son los criterios que, que la administración pública utiliza para, para dar a uno u otro, sino ahí vemos concursos que los gana empresas como Ferrovial, o empresas como Eulen que sabemos que, que sus condiciones laborales son nefastas y sin embargo son capaces de fíjate incluso te voy a decir que posicionarse incluso delante de, de entidades como Curroja, que que no diré que sea de las mejores para nada eh, en este sector pero que incluso este, este, este, esta mercantilización del, sector, del tercer sector está haciendo que esas empresas que en algún momento estu estuvieron beneficiadas, como esas grandes empresas que son codojas o Caídas se están empezando a ver desplazadas al haber alimentado también un poco ¿no? ese, ese diablo que es la mercantilización y la revitalización de las cosas y, y se están viendo desplazadas por sectores eh, que simplemente miran la situación económica. Claro, entonces la calidad de servicio no se tiene en cuenta. No, la, situación de la, la, la calidad de servicio es, es, siempre va a ir a peor. Porque, claro, cuando tienes a, a trabajadores y trabajadores en condiciones precarias, es difícil dar un buen servicio. No hay responsabilidad de las trabajadoras y trabajadoras. Las, yo, la mayoría de trabajadores y trabajadoras que conozco, de todas las entidades, incluso de aquellas empresas, eh, pues ya digo, como, como esas, eh, son buenas trabajadoras y trabajadores el problema es que la situación precaria te hace que, obviamente, acabes desgastado, que no estés bien remunerada, que no estés bien protegida tampoco por, por la legislación, que mañana te puedan echar, que tu contrato no, no tengas una seguridad laboral y cada vez, cada vez hay menos gente que se jubila en las empresas donde trabajan, ¿no?, el tercer sector. Y eso sí que se da en todas, incluida en la Cruz Roja. Bueno, ahora vamos a conectar con Natalia Luño trabajadora de residencias de la tercera edad y delegada de la CGT. Buenas noches, eh, Natalia. No. ¿Nos Hola. Hola. Hola. Eh, bueno, con la pandemia sí. habéis sido vosotras las, las encargadas de cuidar a la población, al sector de la población más vulnerable. ¿Pero os han cuidado a vosotras en ese momento? Bueno, se ha, se ha demostrado durante la pandemia que las trabajadoras sociosanitarias son, somos trabajadoras es, eh, esenciales, pero, pero bueno, eh, está claro que, que no no nos han cuidado. El sistema sociosanitario es un sistema perverso eh, donde existe un maltrato sistemático hacia, hacia las trabajadoras. Eh, bueno, ahora mismo el compañero pues relataba bastante bien un poco lo que, lo que sucede. Es un, entonces, habría que acabar con el maltrato y las violencias que se generan en este sector de forma tajante. Eh, no se cuida adecuadamente y se hace de forma consciente. No se nos cuida de forma consciente ni a nosotras ni, ni a los residentes. O sea, eh, y además esto es una forma de maltrato encubierto de maltrato que sucede en, en, en, en las residencias. Eh, el maltrato en sí se, eh, es un maltrato que se, se ejerce de forma vertical hacia las trabajadoras con el fin de generar así una, una violencia horizontal entre nosotras, lo que repercute directamente en la calidad de los cuidados y, y, y del trabajo realizado. Eh, convirtiendo a las trabajadoras en, en personal maltrata, maltratado, pero a su vez tanto la dirección como las trabajadoras son somos cómplices del maltrato que existe en la residencia social de los usuarios, que es lo que se, se ha estado viendo durante, durante la pandemia, ¿no? que ha salido a la luz, que ya se venía viendo, pero bueno, que, que, se ha, que se ha visto acentuado. Esta forma de trabajar genera que en las trabajadoras una sensación de, de indefensión aprendida que, les lleva, a con, que bueno, pues lleva a comportarnos de una forma parcial respecto a las condiciones laborales. no Es un desgaste físico y psicológico, entonces eh, hace que eh, las trabajadoras pensemos que, bueno, pues que nada se puede hacer para cambiar las condiciones, por lo que los abusos se perpetúan y la desmovilización de la que hablaba el compañero pues, eh, es bastante, bastante pársica bastante patente. Eh, los daños psicoemocionales y físicos de las compañeras ante esta dura situación que hemos vivido se, siguen, se han seguido dando en los centros de trabajo y rozan la explotación laboral eh, como es lo habitual en estos entornos de trabajo. O sea, no... No, no sé... Eh, el ser de las esenciales no se ha visto no se ha visto en que eh, se ha trasladado a que haya una actualización una revisión del convenio laboral, con, la con una subida salarial, con, turnos, con mejores turnos que permitan mejor descanso, una, concili una, co una conciliación real y, sobre todo, un autocuidado ¿no? de las trabajadoras. Porque las trabajadoras de del tercer sector, eh, bueno, pues, como explicaban las compañeras, realmente eh, acaban acabamos exhaustas. Bueno, voy a decir que, que, que yo ahora soy ex trabajadora, ¿vale? que no lo he dicho. Eh, luego, pues, eh, no se suele cumplir la, la obligación de la ley de 3195 de, la pre, de prevención de riesgos laborales y, y, y entonces, pues, se dan bastante, bastantes problemas eh, en cuanto a falta de, ha habido falta de educación de EPIs, eh, no ha habido material suficiente para realizar el trabajo diario, pero esto, bueno, esto es una constante, grúas, camas articuladas, transfer, bueno, y entonces esto, pues es una, es algo que, bueno, pues genera las enfermedades y tal. Eh, los ratios, los ratios no, no, no, se cumplen, o sea, se, y esto desgasta, desgasta muchísimo, entonces habría que, tener ratios adecuados a los grados de dependencia de las personas residentes y, una, y por necesidades reales, ¿no? Y no que lo ha, hacen un, un sumatorio. Y luego una cosa muy importante es que creo que habría que tener, hay, tendría que haber una, una eh, tendría que ser de obligado cumplimiento que los centros sociales planetarios empezaran a tener actualizados los planes de igualdad que se lleven a cabo, como así recoge el Real Decreto Ley 6-2019 del 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y la ocupación. ¿Y no crees que debería de haber un mayor control sobre el dinero público para residencias de gestión privada? O sea, es decir, ¿no debería ser mejor que en este caso fueran públicas? Sí, sí, porque, bueno, eh, en la actualidad el modelo de residencias es un servicio hostelero, ¿vale? Lo que ocurre a las trabajadoras es que forma parte de, formamos parte de un sistema obs obsoleto y clientelar en donde quienes eh, antes se enriquecieron con la burbuja inmobiliaria, o sea, ferrovial, eh, bueno, las empresas que hablas de las que ha hablado el compañero, quieren ahora mismo hacer lo mismo con el tercer sector el de los cuidados, que casualmente es el eje central de las reivindicaciones del feminismo. Eh, por lo que eh, esa, ese, esa lucha, que, o sea, esa con, eh, ese odio ahora mismo ¿no? que hay contra el feminismo puede que, que, que tenga que ver mucho con... con, con con no perder ese, ese poder económico de estas, de estas grandes empresas. Entonces, por supuesto, eh, el, sí que habría que tener un mayor control del dinero público de las residencias y al problema de la gestión hay que dar una respuesta desde las administraciones y desde los poderes públicos con un cambio normativo y legislativo basado en la calidad de los cuidados centrado en la dignidad de las personas, en los derechos fundamentales, en las condiciones laborales dignas, con profesionales especializados y con una formación continuada, y todo desde una perspectiva además de género y no con un afán eh, mercantilista. Y claro, pues todo esto solamente es posible con un modelo sociosanitario 100% público, universal y de calidad, con una, en coordinación eficiente entre el salud y, eh, y los servicios sociales eh, con el progresivo envejecimiento de la población qué posibilidades existen de que el tercer sector sea de calidad en un futuro pues depende mucho de la lucha feminista de que de que unamos fuerzas y y, y, y consigamos eh, que la agenda feminista eh, la, la llevemos nosotras y no la, no la lleven tanto los eh, los partidos políticos, ¿no? Pero, desde luego, sí que hay una hay un posible futuro de calidad, pero solamente si hay un cambio estructural, ¿no? Esto es realizar un cambio social, cultural… Ay, perdón. ...impulsados de las administraciones, dándoles el lugar que les corresponde a las profesiones de cuidados y desmercantilizando claro, los, claro. Eh, los cuidados, sí. entendiendo que el cuidado no puede computar como gasto, sino como una inversión, ya que la salud entendida no solo como ausencia de enfermedad, es un derecho de las personas, por lo que no puede estar en manos de, de esta gente, ¿no? de, de, en manos privadas. Entonces, este cambio solamente eh, se tiene desde un método de cuidados dignos, que es algo que es algo que está ahí, que hay que mejorar, que hay que darle una perspectiva eh, y entonces que eh, solamente podrá ser considerado digno desde una perspectiva ecosocial, lo que significa que debe ser digno, ético, feminista, profesional, estar bien remunerada y dejando de ser un sector feminizado y estigmatizado. Pues muchísimas gracias Natalia por estar esta noche con nosotros y espero pues, que os vaya bien en vuestras reivindicaciones. Vale, muchas gracias. Adiós. Bueno, eh, nuestra compañera Bea nos ha preparado el Briconsejo de, de este mes sobre este tema. Hola a todas y bienvenidas al Briconsejo. Antes de analizar la situación de aquellas personas empleadas en el denominado tercer sector, debemos tener claro a qué nos estamos refiriendo con ello. Cuando hablamos de tercer sector, nos referimos a esa parcela de la economía que está compuesta por entidades sin ánimo de lucro, también llamadas de sociedad civil, no gubernamentales o de economía social. El tercer sector se ocuparía, en principio, de suplir aquellas necesidades a las que no llegan otras instituciones o administraciones del Estado y que son esenciales para el desarrollo de una vida digna. Debido al actual modelo social en el que nos ha tocado vivir, generador de desigualdades e injusticias, y a medida que este ámbito se ha ido profesionalizando, recayendo esta labor principalmente en las mujeres, tenemos a personas imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad soportando las peores condiciones laborales, en cuanto a precariedad y temporalidad. Los mal llamados estados del bienestar como el nuestro, especialmente después de la Constitución de 1978, se han presentado como solucionadores de estas carencias apostando desde diferentes gobiernos por una serie de acciones encaminadas a conseguir otra redistribución de los recursos, con el objetivo de combatir la desigualdad y repartir los beneficios de manera más equitativa entre la población. Para ello ha sido necesario que el Estado intervenga en la economía y a su vez esta intervención se ha realizado mayoritariamente a través de un entramado de organizaciones no gubernamentales, empresas, cooperativas y entidades vinculadas a la economía social, que a su vez reciben financiación estatal para poder funcionar, prestando unos determinados servicios. Por su parte, las administraciones prefieren ahorrar costes y terminan externalizándolos. Está demostrado que esta reducción de costes repercute directamente en los gastos de las plantillas que dichas organizaciones necesitan para hacer su labor. Quizás la reflexión que deberíamos hacer es ¿por qué el Estado prefiere este tipo de colectivos sociales para que lleguen a donde no puede, en contra de la apuesta por unos servicios públicos fuertes y de calidad? La respuesta más obvia es porque a través de estos organismos puede controlar mucho mejor a la clase trabajadora. Está peor organizada, con peores condiciones laborales, menos derechos y menos conciencia de clase. Y además, si uno de estos colectivos resultase molesto, eliminarlo le sería mucho más fácil, dejando de sufragarlo con dinero público. Llegamos a un punto en el que hablamos del tercer sector como garante para mejorar la vida de la gente, pero a costa de empobrecer y condenar la de quienes lo sustentan. Y es que el capitalismo es capaz de cambiar la naturaleza de todo lo que toca. El capitalismo ha sido capaz de lograr que muchas ONG terminen siendo gestionadas como lo haría cualquier banco o multinacional, que incluso lleguen a comportarse con sus trabajadores, a pesar de sus decálogos de valores altruistas y solidarios, igual o peor que muchas empresas. Desde CGT insistimos en la importancia de organizarnos como trabajadores y trabajadoras en nuestros centros de trabajo y en sociedad, frente a los disfraces y las estrategias del capital. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima. Muchas gracias Bea. David, ¿crees que después de esta pandemia hemos aprendido algo y exigiremos mejores servicios públicos para nuestros mayores y dependientes? Bueno, ahí soy un poco pesimista, creo que no habrá quien consigue que ha aprendido algo, pero, pero no creo que como, como sociedad hayamos aprendido nada, quiero decir que estamos en la misma situación prepandemia o incluso peor, porque la situación es más compleja, la situación laboral encima implica mayores riesgos… Por lo tanto, dudo que hayamos aprendido nada y, y de hecho a los hechos lo podemos ver, o sea, quiero decir, no, no ha implicado un cambio real en la situación laboral de las profesionales de enfermería, por ejemplo, ¿no? O sea, se ha salido aplausos, se ha salido el Estado reconoce que son esenciales, como antes hablaba también la compañera, pero no, pero no implica eso un, una mejora en su situación laboral, ni en el reconocimiento económico, ni, ni, ni en el estatus ni siquiera social. Hablamos también, por ejemplo, de personas que se dedican a, ¿no? a cajeros, cajeras, ¿no? por ejemplo, que sabemos que están en primera línea, esto no supone una mejora en las condiciones laborales de esas personas para nada. O sea, simplemente hay un reconocimiento estético, que quizá algún día se reconozca con algún tipo de lazo, pero que no implica un reconocimiento real de, de, del trabajo de esas, de esas personas. Por lo tanto, dudo. Sí que puede haber una mayor sensibilidad social en que, en que, en que sí, en que las personas mayores eh, pueden morirse si no se las eh, cuida o si no tienen unos servicios de calidad buenos. Y quizá eso haga que haya una mayor presión, pero no, no creo que sea una transformación radical. Y la sensibilidad, si no se mantiene en el tiempo, eh, se perderá. Cuando esto cambie y la pandemia eh, se retire, seguramente volveremos a la misma situación de inicio. Sí, yo quería completar un poquito eso porque es cierto, eh, después de un año estamos en el mismo punto, porque en realidad no hemos aprendido gran cosa, se ha avanzado mucho con la medicina, con las vacunas, pero como ser humano estamos en el mismo sitio, seguimos confinados uh, por temporadas sí, temporadas no, eh, declaran todo lo que es el tercer sector esencial, pero sin derechos ni siquiera para el ir a ponernos una vacuna nos quieren las empresas dar ese tiempo reconocido como trabajado. O sea, es esencial, queda muy bonito, puede generar muchos votos para las instituciones, para todas las empresas. Nuestras trabajadoras son esenciales, pero no es esa la realidad. Nosotros que vemos, nosotras y nosotros que vemos la realidad, no es así. Somos esenciales, sí, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, pero quedan muy guay en el título, eh, lo pueden poner en luminoso, con las letras de colores que quieran, pero sin derechos. Eh, María Isabel, ¿qué esperas que en el futuro se exija un mayor grado de profes profesionalización para garantizar que se ofrecen los servicios de calidad a los usuarios? Pues antes lo ha dicho también, eh, no porque estés mejor formado vas a dar... Eh, vas a hacer mejor el trabajo, a ver, todas las formaciones son buenas, contra más, es, contra más formado estés, mucho mejor, sobre todo para ti y para tu currículum, de eso no cabe duda, pero eso no quiere decir que vayas a hacer mejor el trabajo, hay una cosa muy importante que es el tiempo, y es la sabiduría y la experiencia, eso es un grado, ¿no? es una frase hecha, la experiencia es un grado, pues ahí es donde se demuestra, indudablemente yo voy a hacer 14 años que llevo trabajando, no sé lo mismo ahora que cuando empecé a trabajar, por muchas ganas que tuviera, es imposible. Entonces, no va reñido, no va reñido. ¿Se puede ampliar la formación? Siempre, siempre, en cualquier ámbito, pero no es una cosa que precise de más. Lo que sí que tienen que hacer todas las empresas es una formación continua, siempre. Porque yo, por ejemplo, en mi trabajo puedo pasarme meses o incluso años sin tocar una grúa, mientras que una compañera la toca diariamente. Pues queremos rotar. En esos servicios, porque aunque sepa manejar una grúa, si yo llego mañana digo, madre mía, a ver por dónde voy a empezar, qué seguridad le voy a transmitir a la persona que tengo que atender. Entonces, una formación continua, un reciclaje, claro que sí, y formarse, bueno, ya lo decían nuestras abuelas, ¿no? el saber no ocupa lugar. Claro, y como ha dicho David antes, mejor unas condiciones laborales óptimas para mejorar el servicio que más profesionalización. Por supuesto, claro que sí. Eh, mucha más infraestructura. Nosotras, por ejemplo, eh, a la persona que desea permanecer en su casa, si sí hay una buena infraestructura, una buena información eh, para las personas de nosotras como atención a domicilio, si su deseo es quedarse en su casa, nosotras acotamos eso cuando ya quieran dar el paso a residencia, que no tengan miedo tampoco, porque claro, todo lo que ha ocurrido en residencia, pues jolín, ha dejado el listón muy muy bajito, pero claro, esto ocurre por lo que acaba de decir también la compañera, o sea, los ratios no están bien hechos, las competencias, todo eso hay que darle una vuelta tan grande, o sea, se han visto tantos fallos ahora con la COVID que ha dejado muchísimas cosas en evidencia, con lo cual... Eh, nosotras podemos acotar ese tiempo de dar el paso final a una residencia y si tuviéramos una infraestructura buena, pues es que es, que es así, debería de ser así. Uh -huh. eh, David, eh, ¿se estáis organizando desde la CGT para conseguir unas mejores condiciones laborales para los trabajadores y las trabajadoras del tercer sector? Pues el problema que tiene el tercer sector es que está, eh, está disperso, por toda la CGT, entonces está dispersa en distintos sindicatos de, la propia, de, la, del propio, de, la, de las propias siglas, ¿no? por lo tanto el problema que nos encontramos es ese, ahora sí que se está empezando a hacer un acercamiento porque se está procurando hacer una plataforma que agrupe a todo el tercer sector, pero yo sí que creo que es uno de los grandes retos que tiene la, la CGT, que es actualizar, actualizarse en ese sentido, y es entender que la realidad profesional también está cambiando, y que el sector el tercer sector precisamente es un, tercer, es un sector que sindicalmente eh, ha estado representado en distintos ámbitos. Por ejemplo, nosotros estamos en banca, hay otras compañeras que están en educación, otras están en, en sanidad, otros en oficios, varios. Por lo tanto, sí que sería interesante darle una vuelta a ese tema y entender que, que son luchas mucho más parecidas, porque, eh, porque por todo lo que hemos hablado en la, en, en la noche, ¿no? Se, han dado, se dan circunstancias muy, muy particulares, donde ponemos el cuerpo físico, donde además también cruza toda la parte del voluntariado, como hemos hablado antes, de la profesionalización, no profesionalización, eh, los marcos legales que son a veces difusos y por lo tanto... Eh, creo que sería interesante que, que CGT apostase, si no por un, un sindicato del tercer sector, sí que por una plataforma fuerte que consiga vincular todos los sentires de, de los profesionales y de, de, del sector. Eh, y María Isabel, dada la alta población envejecida que tenemos ahora y la que está por venir, ¿están las instituciones preparadas para dar servicios de calidad? No, lo acabamos de hablar ahora cada uno de nuestras preguntas. Está claro que la COVID lo ha dejado todo en evidencia. El modelo ha fallado. Ya se venía diciendo, o sea, las residencias, por ejemplo, ya venían denunciando eh, cómo se estaba trabajando. Nosotras, desde la atención a domicilio, lo mismo. Necesitamos. Eh, fíjate lo que te digo, el EPI mío es una bata y unos guantes. Ni siquiera es una mascarilla antes de la pandemia. Para yo pedir, para que me den una mascarilla, tengo que hacer bueno, una solicitud tremenda. ¿Y ¿Por qué necesitas una mascarilla? ¿Por qué me la pides? ¿Por qué la quieres? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, pues fíjate lo sencillo que es ahora, ojalá que quede como eh, algo que te tienen que entregar continuamente, una mascarilla, por lo que pueda pasar, simplemente por un constipado. Entonces, claro, eh, se ha quedado muchísimas cosas eh, que, que no está bien. ¿Por qué? Porque es un modelo que se trabaja de manera low cost. Van a abaratar todo lo que puedan. Y claro, eh, para sacar más rendimiento, eso sale de, de las espaldas de todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Entonces, ah, hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta muy grande. Se viene pidiendo, desde antes de que pasara esto, ahora con la pandemia, que ya por fin ha quedado claro todas las carencias que tenemos en todos los sectores, pues que alguien nos escuche. ¿Qué pasa? ¿Que no nos escuchan? ¿Por qué? Porque no les interesa, porque todo lo que pedimos vale dinero, claro, pero es que los pliegos que salen de condiciones eh, vienen a unos precios entre 16, 19 euros la hora y cuando tú vas a realizar una hora complementaria, el precio que tú tienes de la hora son 9 euros. Fíjate la diferencia que hay desde, desde lo que vale, desde lo que sale eh, el pliego, ¿vale? Cuando, cuando van a licitar. Eh, ese dinero, claro, para ellos es muy goloso luego dicen, no, es que estamos perdiendo dinero, que va no creo que nadie pierda, lo que pasa es que quizá no ganan lo que quieren ganar pero perder no creo que pierdan nunca de hecho, eh, bueno, ahí están todas las empresas del ladrillo partiéndose la cara a ver quién se lo queda pues pero por algo será que ahí se demuestra que es un negocio efectivamente, es un negocio y nada tiene que ver con lo que se está realizando o sea, en, al final te das cuenta de que la coordinadora, la pobre coordinadora, es una teleoperadora que no puede más porque está atendiendo el teléfono, mandándote un correo, atendiendo al usuario que le está llamando, eh, mandando lo que le, lo que, o sea, haciendo lo que le ha mandado la empresa. El, el usuario, por mucho que quieran decir que es un usuario, es un cliente. Al final es un cliente que da igual como tú realices el servicio, en las condiciones que, re que lo realices y como tú te sientas, bien o mal, no importa. Lo importante es hacer caja. Y eso lo teníamos claro, y ahora pues esto hay que decirlo, o sea, todos los días, como las medicinas, cada ocho horas, hay que soltarlo. <risa> eh, bueno, antes de despedirnos, ¿queréis añadir algo más? Bueno, un poco en la línea, ¿no? O sea, yo creo que al final esta rueda lo que hace es precarizar constantemente, al final lo que se consigue es competir a la baja, eh, a la baja en derechos y, y a la baja en salarios, por lo tanto se, se acaba cayendo en una rueda eh, compitiendo con empresas que cada vez son más precarias para ganar esos concursos. Y, y, y, y mejorar la rentabilidad, cuando lo que, lo que estamos hablando no debería ser algo que sea rentable. Obviamente, cuidar a personas, trabajar con personas, no es rentable, a, en términos eh, capitalistas, no es rentable, no, no, no debería sacar un beneficio de, de todo eso, y sin embargo, buscan tenerlo, entonces es imposible, por lo tanto, se generan eh, dinámicas que son absolutas disonancias y que van a gener generar la perversión, ¿no? Claro, debería primar eh, lo que es el derecho humano, la, el atender bien, el tener una buena atención, el que el trabajador esté contento, el que la persona a la que tú atiendes no tenga ninguna carencia, eso es lo que debería primar, pero no es eso lo que prima y lo vemos a diario. Veo que has traído un libro, Rosa, muy bonito. Sí, ¿Nos cuentas sí. de qué es? Sí, pues es un proyecto que ha visto la luz hace muy poquitos meses. Se titula Somos las que estábamos esperando. Es una obra colectiva de 20 historias contadas en primera persona por mujeres eh, de sectores muy precarios. Uno de ellos es el mío. Y bueno, también hay compañeras de la CGT, de, de, de servicio de tripulación a bordo, es, hay dos compañeras aquí en el libro que también cuentan su vivencia pues igual en primera persona, hay 20 historias como digo, eh, te de, nos, abrimos, nos abrimos en canal y contamos nuestra eh, cómo vivimos el trabajo día a día, eh, lo que queremos hacer, lo que se debería de hacer, eh, que es todo muy importante y, y bueno, Eva, que es la editorial La Oveja Roja, eh, lo transcribió todo según arrojábamos todas, y hizo este maravilloso libro, que es bueno pues es una obra colectiva. El título le repito, somos las que estábamos esperando porque es verdad, porque somos las que estábamos esperando. Uh -huh. <ríe> Vale, pues muchas gracias por venir hoy a, al programa y bueno, ya sabéis, a vosotras que nos veis desde casa por estar aquí como siempre. Eh, recordar que el próximo martes tenemos Rojo y Negro en lucha y que nosotras nos volveremos a ver el 13 de abril. Un beso, salud y hasta la próxima.